Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Nos tomaremos un cafecito para escuchar sus informaciones, que como siempre nos trae muy interesante el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, Raúl Monegro. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buen día Raquel, buen día, buen día Julio, buen día Francis y a todo el público que nos escucha. ¿O nos mira esto mañana? No, no a esta es. mañana. Las dos cosas. Raúl. ¿no? Qué bueno tenerte por acá ya que hace poco el Falpo como organización ha anunciado una serie de protestas, sorpresas, le han llamado, y nos llama poderosamente la atención, ya que el, la base legal que rige este tema obviamente reconoce la libertad que tenemos para... Pero bajo un esquema de un orden y un anuncio de que vamos a hacer un paro, vamos a hacer ante interior y policía, y ustedes en cambio no aseguran fecha, sino que son paros sorpresa, o es distinto. No, mira, nosotros hemos anunciado un conjunto de actividades eh, como parte del proceso de lucha que nosotros venimos realizando hace muchos años. Y exigiendo una serie de demandas En ese proceso, tú sabes que se dan piquetes, se dan vigilia Y la movilización es sorpresa Pero culminamos en esta etapa con un paro que no es sorpresa Sino que ya está anunciado desde ya Eso es para el día 12 y 13 de junio Y nosotros entendemos que las autoridades son los que han propiciado Toda esta actividad de movilizaciones y protestas Incluyendo la huelga, con su dejadez Ustedes saben que eh, el primero de agosto, donde murió el compañero Vladimir Antigua, había una huelga, una huelga que las autoridades se comprometieron a buscar los policías asesinos y presentarlo ante la justicia, pero sobre todo a gestionar las obras que están planteadas en San Francisco de Macorís, que este pueblo demanda. Y son obras que tienen muchos, muchos años, porque tú, Francis, que eh, conoces de sentir este pueblo, cuántos años tiene la cañada grande, sí. este pueblo reclamándolo, la Plaza de la Cultura, el Hospital de Especialidades, se han llenado la boca, incluso el presidente en el 2016 vino a dar el primer picasso a, en abril de, de 2016, todos los años lo anuncian, este este año, eh, en enero, iniciando enero, dijeron que ya eh, en febrero se iniciaba el Hospital de Especialidades, todavía no se ha puesto un blog ni se ha anunciado ni se ha iniciado esa esa obra. Pero la carretera San Francisco Río San Juan, el circuito 24 horas, nosotros entendemos que debe ser un, un hecho en San Francisco Macorís ya en estos muchas. tiempos sí. que, que estamos exigiendo de si no se ha realizado. O sea, que es las autoridades que han producido toda esta, toda esta situación. De movilización y protesta Pero son ellos los que han montado el llamado Y como tal, ellos tienen Raúl, en su mano vamos permitir, El Raúl, de ese llamado Vamos a permitir que nos traigan el café Venga caliente con el cafecito y, por favor y, y ponlo en vibrador el teléfono mm. sí. eh, Raúl, recientemente sí, Un eh, movimiento sociales Llamaron a un paro Que luego sí. se fue a diálogo y, y desestimaron el paro Y el El Falpo no lo apoyó Gracias ¿Se ve una división en los movimientos sociales? ¿Ustedes esperan que esos movimientos sociales lo apoyen a ustedes ahora? Mira, público, Lo que se divide es lo que ha estado junto, o lo que ha estado haciendo actividades juntos. Nosotros nunca hemos estado eh, en esa coordinación que se creó, eh, no hace nada. Nosotros siempre hemos estado coordinando con la Unión de Juntas de Vecinos, con la Federación eh, Campesina Mamá Tingó, con el Movimiento de la Unidad Dominicano y el Felabel, el Falpo y otras organizaciones o junta de vecinos y bloques de, de, de organizaciones que hay en alguna parte de esta ciudad. O sea que no hay ninguna división y nosotros siempre hemos sido eh, abanderados de que la unidad de todos los sectores debe, da, debe de darse. O sea, Nos no fuimos, hay división porque ustedes nunca han estado juntos. Nunca hemos estado pero juntos. Pero Ramón Rodríguez, Momón líder, de dirigente popular muy reconocido. de aquí de San Francisco de Macorís él ha reconocido que existe una división lo ha bueno, dicho a la prensa eh, no sé por qué lo ha reconocido yo no digo que hay división si nunca hemos estado juntos ahora bien, yo creo que eh, todo aquel que dirige una institución debe saber que la unidad debe ser con el pueblo todo debe ser en base al pueblo la sigla, después tendremos que ponernos de acuerdo o las organizaciones para caminar. Si no, no, eh, si no caminamos en un propósito de beneficio al pueblo, no tiene sentido de ser. Y nosotros creemos que estamos en esa actitud de siempre acompañar al pueblo, de siempre andar con el pueblo y buscar las mejores condiciones para que puedan vivir eh, una vida digna. Entonces, y, esos otros no buscan esas condiciones. No he dicho que, que no buscan eso, que nosotros tenemos ese propósito. ¿Pero y por qué PR no se unen entonces si están buscando un mismo objetivo? Bueno, lo mismo que no se une el PLD, que no se une el PRD, que no se el une... El PLD se une el PRD, nunca, una alianza nunca histórica. Nunca se ha dado en ninguna sociedad que haya una unidad plena. La democracia plantea eso, cada quien tiene derecho claro. a discernir, a participar y no participar. Nosotros respetamos el derecho de cada quien a luchar... Porque esa lucha y esas movilizaciones siempre se justifica por la misma actitud que le planteaba al principio las autoridades. Era, o sea que eso de la unidad plena nunca se va a conseguir en ningún país ni en el mundo de todo de todo el mundo. Raúl, ok, podemos entender que no se van, no hay, eh, es normal que hayan eh, diferencias de criterio y de forma de hacer las cosas. Pero obviamente hay un ingrediente común, que son reivindicaciones sociales que en algún momento ustedes han asumido y no sé a qué se debe o no sabemos a qué se debe, que no hayan recibido el respaldo por lo menos de, del falpo. Ese es, la, ese es el cuestionamiento. Y de ahí, porque desconocer que Momón, que es un dirigente como tú, de mucha data, eh, y sé que tú eres un niño cuando él empezó a, a reclamar... Le está diciendo vieja, momo. No, momo, me, él me va a entender. <ríe> un abrazo. Pero Raúl es un muchacho sí, joven. Sí, sí. Entonces, es ahí, no se estaría cargando a la sociedad misma por un asunto real de que aspiramos a tener paz, aspiramos a seguir avanzando, aspiramos a que el movimiento se ponga del lado del pueblo y que alcance... Los niveles de satisfacción y representación Así ese sector va a estar fuera de ustedes Mira, en primer lugar aclararte que yo en ningún momento he desconocido La trayectoria de lucha y sacrificio ya. de Momón Rodríguez No, eso no, eso no que, se está cuestionando Eso hay que aclararlo sí, está bien. O sea, porque en la pregunta <risa> okay, se, ¿se podía podría ver? No, a, no, no. A Que yo dije que no lo... No, sí. no, no, no. Yo reconozco esa trayectoria y Momón y yo somos amigos y siempre dialogamos y debatimos a veces algunas ideas y nosotros eh, reconocemos esa trayectoria de lucha y de honestidad de, de compañero sí. Momón. Mira, vuelvo y te repito, siempre hay contradicciones en, todo, en todos los grupos. Eh, el colectivo que era el que llamaba huelga, eh, en ningún momento se ha acercado ni se acercó a nosotros para okay. hablar de ese llamado a huelga. Vuelvo y te repito, cada quien tiene derecho a organizarse, a hacer cualquier llamado, sea político, social, económico, como quiera, y nosotros somos respetuosos de eso. Nunca vamos a estar en desacuerdo con ninguna lucha que se levante del pueblo o de un sector del pueblo que sea justa. Y la justicia de cada lucha está en las demandas que son tradicionales y que son propias de todos los grupos, de toda la organización, porque son ahí, están ahí y son demandas sentidas. Porque yo quisiera saber a qué ciudadano no le beneficia la plata de la cultura, a qué ciudadano no le beneficia el hospital de especialidades, a qué ciudadano no le beneficia que haga 24 horas de luz o de energía eléctrica en todo San Francisco de Macorís o sea que son demandas de cada uno de los franco de cada uno de los dominicanos y por tal, cada quien eh, la asume y en cualquier momento, aunque no, no, no, no ponemos de acuerdo todos los grupos pero en cualquier momento tiene derecho y y la determinación de llamar a cualquier protesta y movilización. Y el pueblo debe, debe apoyar, sí. debe apoyar porque en realidad es para el propio pueblo. Raúl, eh, se llamó a huelga para el 12 y 13 de junio. ¿Hay posibilidad de diálogo con las autoridades locales y nacionales para eh, suprimir ese, ese llamado a huelga? Mira, es eh, fulvio, y es bueno que el pueblo sepa, nosotros hemos sido siempre abanderado de, de diálogo. Es la, es la única vía. De, aún ellos no cumpliendo. De, de, claro, aún no cumpliendo, aún a, engañándonos, no una vez, un sinnúmero, sí. o engañando a este pueblo un sinnúmero de veces. Nosotros siempre hemos creído en el diálogo, hemos creído que es la vía más idónea para eh, llegar a, a la paz, a la tranquilidad. Y... En ese sentido, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Ahora, el diálogo debe ser sincero y franco, porque eh, la tanta veces que nos han engañado, no ha eh, creado o le ha creado a este pueblo desconfianza en esas autoridades. La tantas veces que han prometido las obras y no lo, la han realizado, le ha causado mucho eh, eh, desconfianza de a este pueblo. O sea, en ese sentido, nosotros creemos y por eso hacemos un llamado con tanto tiempo de antelación, para que ellos reflexionen y puedan buscarle solución a los problemas que estamos planteando. A esta fecha no han tenido un contacto con ustedes. No, nosotros... Porque sí escuchamos al gobernador, Juan Antigua, hmm. haciendo un llamado de que todos estamos de acuerdo, de que hay una necesidad, pero como llamando a ustedes a que a que desistan de, de del, del proyecto de huelga hace la petición de que sea pacífica de que sea entonces o sea, eh, sea con esa petición que hace o sea que no tiene solución no tiene solución a problemas uh -huh. que el presidente Danilo Medina en el 2012, si tú recuerdas, sí, era el spot publicitario que él tenía para San Francisco de Macorís, prometiendo una esa de la y, cultura, más, claro que sí, y más. Obra, y más obras. La misma que, que prometió decía, Leonel Fernández. Voy a hacer esto, voy a hacer a esto. A todas, todas. O sea, él cogió el pliego de demanda de este pueblo y lo cogió como, como el, su discurso. Claro, en San Francisco de Macorís para prometer para llegar a la presidencia. O sea que. Nos piden, tiempo, la situación de nos piden paciencia, grande. nos piden que reflexionemos y que la huelga sea pacífica. ¿Y por qué no, no, en vez de pedir todo eso, hacen las gestiones o concretizan esas obras o inician una, una o dos obras? Porque, déjame decirte, mm -hmm. nosotros tenemos un pliego de demanda, de una 10 demandas para San Francisco de Macorís, pero nosotros entendemos y sabemos que la situación económica no del país no da para hacerla toda al mismo tiempo. Ahora podemos sentar a, sentarnos al diálogo y ver cuáles, cuáles son las necesidades para inmediato, mediano plazo y largo plazo. Pero que es sea, decir, que no es un asunto a rajatabla, a que rajatabla queremos, no, bien. Eh, vamos a hacer a la 10 ahora No, no, no, no ustedes están conscientes Claro, estamos conscientes, pero no, Raúl. no, no son capaces de, de decir No, podemos hacer esta, podemos hacer esta Correcto, Raúl, y podemos en el nivel esta. de conciencia de ustedes saben muy bien Y ahorita mencionaste, en el escenario en que murió Vladimir la Antigua Valdera Ustedes están pidiendo justicia por él todavía Hay y, que, saben y están conscientes que hay que evitar más muertes Claro, nosotros estamos conscientes de que y la muerte no la produce eh, movimiento en sí, ni los llamados huelgas. Pero se da en ese la, la produce un gobierno que es indiferente, que es indolente, y el pueblo tiene que acudir a esos métodos de lucha para buscar re, re, re, reivindicaciones. Y que, eh, sabiendo las consecuencias que puede traer, el pueblo asume, porque ustedes ven como todas las actividades, la, la gente participa en, en la huelga, sin ninguna presión, porque tratan de desacreditar, de hablar de, de, de muchísimas cosas, la gente se queda tranquilo en su casa. Ahora, lo que van a provocar, lo que van a disparar, son eh, la fuerza del orden enviada por esa... Eh, ese, ese grupo político que asume el Estado y cree que esa es la manera de enfrentar el movimiento Raúl. popular y social o la lucha que se dan en, en este municipio. Raúl, en sus reivindicaciones para el 2 y 13, ustedes plantean la destitución del fiscal Reyes vitorio aquí en San Francisco de Macorís, por entender que no ha, no ha jugado su papel con relación a la muerte de Vladimir, a la investigación, a la, a la verdad, como ustedes llaman. Eh, ¿Por qué dos días de huelga y por qué continuar pidiendo la destitución de Reyes Vitoria, si él es uno dentro de todos? Mira, lo primero es que el fiscal Reyes Vitorio es responsable o es el jefe de la investigación como Ministerio Público o jefe del Ministerio Público o de, de, de los fiscales de San Francisco de Macorís. No es que haya sido ineficiente, y se ha hecho cómplice de ese asesinato porque ustedes ven la actitud que ha asumido y ha personalizado la cosa, y se ha hecho cómplice o se ha ido del lado de los victimarios, no de la víctima. En ese sentido, nosotros creemos que ya no es posible, porque en una rueda de prensa eh, prácticamente deligó a la policía, pero no, tuvo, no pudo porque todo el mundo sabe y... ...la evidencia está ahí, que la policía asesino no pudo acusar a nadie... ...sino que descartan que sea, como cómo tú, si tú no tienes un acusado... ...o tienes una persona que esté vinculada al hecho, va a, a, a, a desvincular una, una institución así rotundamente? O sea que no fue la policía, los asesinos ya no fueron los que asesinaron al compañero Vladimir Antiguo... ...ahora hay que buscar un culpable, no el culpable porque el culpable está en la policía. Bueno, Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que no es posible ya con ese señor ahí que se abra una investigación seria, una investigación que dé con los actores materiales, los policías asesinos, para presentarlo ante la justicia. Y por eso nosotros estamos pidiendo como demanda número uno que sea destituido el fiscal y Victorio por incapaz, pero, podríamos decir y por cómplice de ese asesinato Raúl, en ese sentido pero teniendo el Ministerio Público ya una rueda de prensa que se dio en Santo Domingo con al parecer con su investigación acabada no exigirle, porque ustedes no lo exigen que den curso al proceso para definir a quien ellos tienen como posibles encartados. Porque entonces ahora veo que se detiene el caso, uno desde una desde una ala que es el tren investigativo, y nosotros como pueblo, porque me digo de nosotros, porque nosotros estamos esperando que esto se defina, claro. y ustedes como organización y la propia familia, es el dolor de una familia, del movimiento, y del pueblo en incertidumbre, pues yo creo que es el mejor... El mejor momento no sería el que ellos procedan y que sometan a quien ellos tienen como posible y en la justicia desglosar de la culpabilidad o no de ese que ellos dicen. Pero bueno, no, no se supone que eso no hay que pedirse, lo que se supone es bueno, que deben que ya debe, para exigírselo. Ese es, ese es su deber. ¿Es el deber? Ese es el deber de ellos y para eso, para de él y está ahí. Pero déjame decirte uh -huh. que ellos en la rueda de prensa no dijeron que eran las conclusiones, sino que era una preliminar, un preliminar, un informe preliminar oh. que no concluían, sino que en, hasta donde ellos llegaron, ellos descartaban o la mano policial. La mano policial. Sino o sea, que la, la, la bala que salió la de un arma de fabricación. Que, la que las investigaciones, que las investigaciones continuaban, pero oh, yeah. o sea que eh, nosotros estamos esperando porque como te dije, no han podido fabricar un culpable, porque todo el mundo, mira Francis, tú eres abogado. Sí. Cuando se comete un hecho, y más en estos pueblos, sí. cuando se comete un hecho, alguien, por lo menos una persona, tú puedes, puedes buscar 20 testigos para que hablen a favor, o a favor, pero por lo menos uno ya había se atreve a decir, no, fue fulano o yo vi a fulano. Pero ellos han buscado a todo el mundo, han interrogado como 50 personas de ese sector y han ido a lugares. Ahora, ellos no han ido donde tienen que ir. Hay un negocio que hay una cámara que tiene un semáforo. Y eso nunca ellos lo han presentado. Que era que te, se, coge la policía y coge donde estaba y Porque está en la libertad, ese semáforo y está, supuestamente, la, esa y otra que hay abajo de ese negocio no funcionan. De ocho, esas dos no funcionaban. Qué cosa, qué coincidencia. Laú, la presentación que ustedes ¿Cómo? hicieron, la presentación que ustedes hicieron ya hace un tiempo y explicaron, eh, hicieron una explicación pública que lo tienen en video. Esas evidencias la tiene la policía, ustedes se la presentaron. Claro, la tiene la no se la presentamos a ellos, pero ellos buscan y eso está en YouTube, eso está en las redes y en cualquier momento el que la quiera ver la, la puede buscar. Pero fue público, fue sí. pública y nosotros la subimos. Eh, en un sitio de internet, ahí está, nada más hay que poner falpo demuestra evidencia de, de asesinato de Vladimir Antigua uh -huh. Y ahí está, y ellos la han visto y han vuelto a verle y de todo eso Mira, si nosotros no presentamos eso, eh, ya ellos habían fabricado un culpable Pero las pruebas fueron tan contundentes ¿Y porque ustedes no se hicieron de, que fue la de esa forma? Que ellos no han podido, ni la policía ni el Ministerio Público han podido demostrar lo contrario Porque están ahí que no desmientan que digan, eso no es así, eso es así. Eso. Bueno, las pruebas están ahí. Raúl, ¿por qué dos días de huelga? Bueno, eh, dos días de huelga porque nosotros hemos venido haciendo huelga, paro de, de un día y las autoridades hacen caso omiso. Nosotros entendemos que eh, con dos días de huelga le da tiempo, como tienen todo este tiempo, pero en medio del movimiento huelgario le da tiempo a las autoridades a reflexionar y a sentarse en la mesa de diálogo. A buscarle solución a los problemas que este pueblo tiene planteado hace mucho Hablaste tiempo Hablaste de conciencia de que no hay presupuesto rápidamente Porque ya no están mandando a, a finalizar la entrevista ¿Cuáles serían obras prioritarias y que son del momento para, para usted? Mira, yo creo que eh, el hospital de especialidades Que es un Estoy hospital consciente. regional y que la región sí. va a ser beneficiario porque nosotros pedimos que sea un hospital de nivel 4 o nivel 5. En el país hay pocos hospitales de mm -hmm. nivel 5, pero claro. nosotros creemos que puede ser de nivel 4. Hay poco 4, hasta de nivel 5. Claro, aquí hay uno. Que, todo, que toda la región pueda venir a buscar o a, en todas las especialidades pueda venir a consultar y a buscar salud, salud de calidad. y A la capital de la claro, región. Claro. Y la plaza y la cultura eh, debe ser un hecho. Y hay otras semanas como la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan. Nosotros creemos, Francis, que cuando se hace una avenida Circunvalación, no es para aislar el pueblo, pero si esa avenida Circunvalación que está anunciada, uh -huh. la unen con esa carretera San Francisco-Río San Juan, no, ya. sería eh, grandioso económicamente, porque sería un atractivo y la gente viniera a coger su avenida Circunvalación y empieza a hacer turismo, eh, ecoturismo por ahí y se abre una fuente económica para este municipio y sería grandioso también está el circuito 24 horas pero de la, las cuatro no se van a hacer al mismo tiempo no. entonces de, de, de, debiéramos sentarnos las autoridades con actitud de resolver voluntad de resolver los problemas y sentarnos y dialogar cuáles pueden hacerse en un inmediato y a mediano plazo para que la paz y la tranquilidad Vuelva San Francisco de Macorís Confía en las comisiones porque siempre se hacen unas comisiones Que al final vimos cómo iban renunciando sus miembros el que quiere En el, la última El que abuelo. quiere eh, o cuando tú quieres que algo no se resuelva Nada más tiene que, que en que que la comisión O sea que confía, <risa> no confías <risa> sí. Bueno Raúl Monegro estuvo con nosotros Y creo que está ahí, está claro El propósito de la, del movimiento popular en San Francisco de Macorís Priorizando y esperamos que las autoridades devuelvan esa, ese diálogo y esa oportunidad de iniciar estas obras. Así es, muchísimas gracias Raúl Monegro por haber estado con nosotros, pulsero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, acá en San Francisco de Macorís. Nos toca una pausa, retornamos de una vez con más contenido aquí en De Mañana.